Este vagón es una maravilla. Desde luego, yo creo que es una oportunidad de descubrir un patrimonio histórico que no le dábamos demasiada importancia o algunos lo tenían relativizado. Para mí me parece que es una maravilla lo que estamos viendo esta tarde. Este vagón, por ejemplo, que me cuentan que es donde iban alojados los médicos. Los médicos siempre han tenido, los doctores, un papel fundamental en nuestra sociedad. ¿Verdad? ¿Cómo afecta el cambio climático a nuestra salud? ¿Qué relación tiene el calentamiento global con eh, la evolución de la salud humana. Bueno, pues tenemos aquí a dos eh, de los principales expertos que hay en nuestro país: eh, al doctor Francisco Feo Brito, jefe de sección de alergología del Hospital General de la Universidad de Ciudad Real, y a la doctora Carmen Diego Roja, coordinadora del área de enfermedades respiratorias de origen laboral y medioambiental del Cepal. Eh, Le voy a dar la palabra para que nos expliquen eso, cómo esto del cambio climático, además de afectar nuestro desarrollo, además de poner palos en las ruedas al motor, a la locomotora de la economía, eh, nos está complicando nuestra propia existencia desde el punto de vista de la salud. Carmen. Muchas gracias y bueno, gracias también por, por este escenario tan, tan increíble, ¿no? Bueno, nosotros somos, nos han encargado el tema de, de salud, El somos del grupo de trabajo de salud de, de este proyecto, que es un proyecto bastante ilusionante, creo que a nivel personal creo que lo es. Y, y bueno, pues nosotros nos dedicaremos a incidir precisamente sobre los efectos de la contaminación sobre la salud. Eh, es muy probable que muchos de vosotros conozcáis el informe del año pasado de la Organización Mundial de la Salud que estableció que 7 millones de personas en el mundo habían muerto por efectos de la contaminación, efectos directos de la contaminación. De esos 7 millones, 3 millones y medio por contaminación indoor, contaminación… ¿Ahora? Voy a comer el micro. Eh, digo que 3 millones y medio habían muerto precisamente por contaminación indoor. ...en contaminación dentro de nuestras propias viviendas... ...esto sobre todo en países subdesarrollados... ...en vías de desarrollo o también en economías emergentes... ...como es la China, donde todavía utilizan el carbón... ...y donde también se utiliza la madera... ...incluso residuos eh, vegetales para calentarse y para eh, cocinar... ...pero los otros 3 millones y medio es precisamente... ...por efecto, o sea, por el aire que respiramos... ...contaminado fuera de nuestros hogares... Y claro, hablamos de 7 millones y cuando hablamos de 7 millones es realmente comparado con qué. La propia Organización Mundial de la Salud, en el último informe que han hecho sobre precisamente el estudio que hacen sobre eh, prevalencia y mortalidad por cáncer, y ahora estamos hablando de cáncer, eh, fija en 8,2 millones de personas las que fallecen por cáncer anualmente. Es decir... 7 millones, no estamos tan lejos de 8,2 millones y todos sabemos lo que es el cáncer. Precisamente, enlazando con el tema del cáncer, el cáncer de pulmón es el tercer cáncer más frecuente. Pero es que además es el más mortífero de todos. Y también se ha incluido eh, los gases provenientes de la combustión de motores diésel como un carcinógeno, un agente carcinógeno del grupo 1A. ¿Qué quiere decir eso? Que sabemos fijo que produce cáncer de pulmón en humanos. Cuando hablamos de contaminación, eh, bueno, no me atrevo, el profesor Tamames nos habló antes de la parte sólida de la contaminación, perdón, de la parte gaseosa, pero tenemos también la parte sólida, las famosas PM, aquí no las hemos, toca a mí en primer lugar nombrar las PM, las PM es la parte sólida del aire contaminado que respiramos, eh, cuando hablamos de las PM hablamos de partículas sólidas con un peso molecular. Las PM2,5 son partículas que tienen un peso molecular de 2,5 micras. Las PM10, que vemos de vez en cuando también en artículos en la prensa, son partículas que tienen un peso molecular de 10 micras y que están constituidas pues, por carbón orgánico, ceniza, sulfatos y metales, además de nitroaremos e hidrocarburos anomáticos cíclicos. Cuando respiramos todo eso, la parte gaseosa, la parte sólida, aparte de... ...un efecto, como hemos mencionado antes, del cáncer de pulmón... ...también estamos hablando de agravamiento de enfermedades respiratorias crónicas... ...como es el asma y que probablemente el doctor Feo se lo vaya a contar mejor que yo... ...pero aparte de enfermedades respiratorias también tiene efectos cardiovasculares... ...hablamos de eh, que en estos momentos la contaminación es un factor de riesgo cardiovascular más... Igual que una dieta rica en sodio o, por ejemplo, una vida sedentaria. Y cuando hablamos de un riesgo cardiovascular, estamos hablando de aumentar el riesgo de tener una cardiopatía isquémica, hablamos de infarto agudo de miocardio, hablamos de angina de pecho o hablamos de enfermedades también cerebrovasculares. Hasta ahí mi parte. Nos hemos repartido un poquito la charla. Y, y ahora le toca al doctor Feo hablar precisamente de otro aspecto interesante, como es la contaminación, el asma y eh, las alergias. Muchas gracias. Gracias, gracias a Pierre por la invitación a participar en este foro. ...que me ha parecido sumamente... Que parece sumamente interesante. A mí el interés por la contaminación y el asma... ...me viene de la zona donde trabajo. Trabajo en Ciudad Real y muy próxima a Ciudad Real, a 37 kilómetros... ...hay un pueblo que es Puerto Llano con una alta actividad industrial... Y hace dos décadas, con la compañera que trabajaba en Puerto Llano, comentábamos que por qué los pacientes, parecía que los pacientes asmáticos de Puerto Llano evolucionaban peor que los de Ciudad Real. La idea nos pareció interesante, trabajamos en el tema, llegamos a desarrollar un proyecto que eh, llevamos a cabo durante tres años, de 2000 a 2003, y ese proyecto demostró que los pacientes asmáticos de Puerto Llano evolucionaban peor que los de Ciudad Real. Pacientes asmáticos alérgicos, tenía una peor evolución en forma de un mayor consumo de fármacos, una peor función pulmonar y un peor, mayor registro de síntomas. Es decir, que la contaminación empeoraba la evolución de los pacientes asimáticos alérgicos. Pero nos planteamos también si se limitaba solo a que el contaminante actuaba sobre el bronquio, dañaba el bronquio y empeoraba la función pulmonar. Oye, ¿y no tendrá que ver esto con las plantas? Pues bien, recogimos muestras de polen de gramíneas de una ciudad y de otra Igualmente, demostramos como la potencia biológica, la capacidad de reconocimiento proteico y la agresividad de ese polen era muy superior en una zona expuesta a contaminantes con relación a la otra. Es decir, los contaminantes a los asmáticos alérgicos les afecta a dos niveles. Por una parte, directamente van a actuar sobre las plantas. En las plantas, el contaminante les provoca estrés. Se estresan como nos estresamos nosotros. Y eso da lugar a la liberación de polenes más alergénicos, más potentes y más agresivos. las plantas, además, la polinización, la cantidad de polen es mucho mayor, la velocidad de crecimiento es mucho mayor y eso lleva a que se altera el ciclo de las plantas, se adelanta la polinización y además se retrasa porque persisten las temperaturas moderadas. Es algo establecido y demostrado. En nuestra zona, por ejemplo, eh, llevamos montajes, a nivel atmosférico de polen de olivo de hace tres décadas, y estas tres décadas, eh, en los años 70, que era eh, en los años 80, que el olivo empezaba a polinizar a finales de mayo, pues ahora poliniza sobre el 20. Entonces, entre 10 y 15 días de adelanto por ese aumento de temperaturas. Con todos estos datos, lo que hemos hecho es hacer un estudio más importante sobre el efecto de los contaminantes sobre la salud, y en este caso sobre el asma. Es un estudio sobre la contaminación urbana. Si la contaminación urbana está demostrado que está más asociado a mayor agresividad de los polenes y un empeoramiento mayor del asma. La respuesta alérgica de los pacientes expuestos a contaminantes, la cantidad de anticuerpos específicos de alergia, es muy superior en una zona contaminada que en otra zona que no lo está. Con todas estas hipótesis y los estudios previos, en este año 2016 y hasta el año 2019, vamos a desarrollar un proyecto que va a tratar de analizar la evolución de pacientes asmáticos, alérgicos a gramíneas en Madrid como ejemplo de contaminación urbana y en Ciudad Real ya demostró ser un control de pacientes no expuestos a contaminantes. No solo vamos a analizar síntomas, medicación, función pulmonar, también vamos a analizar el tipo de inflamación. ...porque está demostrado que la inflamación bronquial, la respuesta que provoca en el asmático... ...los contaminantes, dan lugar a una inflamación de tipo neutrofílica, a diferencia de la eosinofílica alérgica... ...y que lo digo porque la inflamación alérgica habitual responde muy bien a los tratamientos antiasmáticos... ...mientras que esta otra, que es la que favorece los contaminantes, por el contrario, tiene una respuesta menos limitada a los contaminantes... ...responde menos a la medicación. Como digo, durante estos tres años... Seguiremos a pacientes asmáticos a pólenes de gramíneas, mediremos síntomas, mediremos lo que es medicación, veremos la respuesta incluso de prueba cutánea que provocan pólenes de gramíneas recolectados en Madrid y recolectados en Ciudad Real y también analizaremos a nivel de las plantas, a nivel botánico, la pedología perfil genético de las gramíneas para comparar también las modificaciones que los contaminantes producen en las plantas alergénicas cuando están expuestas a una alta contaminación comparándolos con otras expuestas a baja contaminación. Ya digo, para nosotros es muy, muy apasionante, muy interesante y nos ilusiona mucho este proyecto para valorar y que así tengamos datos y datos específicos sobre el efecto que la contaminación produce en la salud de los pacientes asmáticos. Bien. inquietante <risa> seguimos mm -hmm.